Que no se me pase. Hay un, que sepan los oyentes, se acordarán que eh, Noelia Adanez escribió un monólogo teatral sobre la vida de doña Emilia Pardo Bazán Así es. y que a partir de, de ese monólogo teatral que escribió Noelia se ha hecho un documental que se llama Emilia, lo ha hecho Miguel Calvo Butini y la noticia es que ha sido seleccionado en la Seminci sí. de este año. Eso es, vale Así bala, que, oye, bala, en, sí. enhorabuena, felicidades no, pues ¿no? Eh, Por la parte que te toca Claro que, okay. bueno, es pequeña, pero yo estoy muy contenta Por el trabajo que ha hecho Miguel Ángel Y porque creo que la película me ha quedado muy bien Y que va a tener un recorrido muy interesante Sobre todo pues porque actualiza Y eh, a la figura de Emilia Pardo Bazán, que es una figura pues, a reivindicar ella, luego. en su contexto y es, es tanto de lo que podemos tirar y como su obra además es tan, tan, tan extensa que todavía nos faltan hasta cosas por leer, pues fantástico. Estoy muy Oye, contenta es, por ellos. ¿Y es documental o también tiene cosa ficcionada? no es Bueno, tiene cosa ficcionada porque es la misma actriz que hizo el monólogo con nosotras, que si recordáis ganó el Max, sí. a la mejor actriz, Espirar. Sí. Y Pilar Gómez, entonces ella protagoniza, digamos, una ficción que ha creado Miguel Ángel a partir de nuestro texto dramático y bueno, es muy, es muy bonita la recreación uh -huh. también teatral que hace Miguel Ángel eh, de, de la obra. Es, yo creo que va a gustar mucho y a ver si va a los Goya, ya que está enfilada en la Seminci, pues un poco ahora sí, la idea seguro. es que llegue a estar seguro, A ver, ojalá ojalá, ojalá, ojalá, sí. Ojalá, se lo deseamos muchísimo. Sí, porque la promoción <ríe> que dan los festivales importantes Eso para una es. película y para… Sí, claro. es, es muy importante, desde luego. Claro que sí. Gracias. Sí.